Caja Lúdica es la caja de juegos de donde están incluidos los jóvenes que buscamos una Guatemala mejor y un, un cambio distinto en, en Guatemala. Para mí Caja Lúdica lo que quiere es que, que haya diversión y a la vez paz. Transformación social. Transformación de vida. Arte. Me ayuda a expresar. El trabajo es de llevar paz, amor, amistad a todas las comunidades. Es una organización de jóvenes que, que está trabajando por el desarrollo el desarrollo humano y el arte comunitario Es una organización que trabaja con el arte lúdico y que ayuda a los jóvenes a salir de los malos caminos Caja Lúdica sos vos, soy yo, somos todos Caja Lúdica implementa procesos de formación a través del arte y la cultura en nueve departamentos del país. Estamos hablando de 33 comunidades y más de 2000 jóvenes beneficiarios directos de la metodología de caja lúdica. He venido de un lugar muy, muy, muy lejano. He tenido que venir en avión, en barco, en bicicleta y tal vez alguna camioneta. Todo por buscar Ciudad Quetzal. ¿Alguien conoce Ciudad Quetzal? ¡Sí! Estamos en el PRODEP. El PRODEP es un espacio de educación alternativa. Trabajamos con niños y jóvenes de escasos recursos. Jóvenes que han sido o son víctimas de violencia, ya sea en la familia, en la comunidad. Entonces el PRODEP ve la necesidad de trabajar con ellos, ¿verdad? Darle un acompañamiento más, más serio a esta gente que se queda sola. Eh, con talleres de crecimiento personal, con talleres de capacitación técnica y bueno, un elemento también creo que viene importante es los talleres de, de expresión artística en el camino encontramos, bueno, a la gente caja lúdica, verdad, que, que hacían estos procesos de sensibilización artística ellos vienen acá, conocen el lugar, eh, nos proponen la metodología de arte, de talleres, empezando con los zancos, con los juegos y bueno, desde hace 12 años, más o menos, esa metodología se, se vino a desarrollar acá. Eh, nos involucramos prácticamente en ese proceso, ¿verdad? Maestros, maestras, facilitadores, madres de familia, estudiantes, recibiendo esos talleres, ¿verdad? Con, con mucha alegría, con mucha energía. Uno. Uno. y el trabajo conjunto que provee y Caja Lúdica hacen, eh, por lo menos acá en el área de Ciudad de Quetzal, creo que ese, ese trabajo se ha ido expandiendo poco a poco. ¿verdad? Iniciamos acá en el instituto y yo creo que ahora hemos trascendido, hemos trascendido porque hay jóvenes de acá que dan talleres en las escuelas, dan talleres en sus comunidades. Mi primera experiencia fue con niños, digamos, trabajé con niños y una experiencia muy bonita porque, digamos, eh, la mayoría de clases que doy es en escuelas. Entonces para ellos también es un poco salirse de todo y ver cómo, qué pasa más allá de. Y entonces es una experiencia muy ratificante para ellos y para mí, por supuesto. Y, y sí, también he trabajado con jóvenes que han estado, digamos, en pandillas o que tienen problemas muy, muy fuertes, digamos, y ellos no encuentran algún motivo por el cual vivir en esta vida. Pero ya con el arte ya ellos dicen, bueno, hay algo bueno, digamos, en, en esta vida, ¿no? Por el cual yo tengo que, que darle. Y... Esa es una de mis motivaciones incluso, que ellos digan, yo puedo y que yo haya sido una de las herramientas para que ellos digan, yo pude hacerlo, ¿no? eso me, me satisface mucho. Yo me llamo Ra. ¿Cómo se llama él? ¿eh? Ra. Y soy el dios del aire, el dios del fuego y el dios de todo. ¿Cómo se llama él? ¿eh? Ra. Empezamos a ver qué otras herramientas podíamos como generar para, para poder fortalecer los procesos con los jóvenes, ¿verdad? Entonces hay una, una relación con la Universidad de San Carlos, verdad, de parte de la, de la Escuela Superior de Arte, y se empiezan a gestionar eh, los diplomados en animación artística y cultural, verdad, que es una herramienta que, que les da a los jóvenes como más fortaleza para poder desarrollar talleres, verdad, ya no solamente estudiar teatro, estudiar zancos, sino una cuestión más integral, ¿verdad? Eh, cómo trabajar la parte de sensibilización humana, la parte de formación artística, la parte de formación cultural, ¿verdad? Cómo entender incluso la comunidad. Son cosas que en el diplomado estamos desarrollando, estamos estudiando y, y bueno, el diplomado entonces se convierte como en una herramienta que fortalece el trabajo de la expresión artística. En todos los cursos del Diplomado de Animación que se están desarrollando en este momento, estamos tratando que, la, que el aprendizaje sea distinto, que sea más popular, que sea más participativo, donde los estudiantes también tengan la capacidad muchas veces de evaluar a los maestros y, y a veces permitir la posibilidad de debatir, porque creemos que es un aprendizaje mutuo. Hace ocho días hicimos el cierre del semestre de, del Diplomado, en donde las evaluaciones eran participativas. Entonces, en el caso de, de Juego Público y Comparsa, pues la evaluación era crear una comparsa con todos los elementos, con la música, con los personajes, con la poesía, con el canto. Y bueno, y esa era la evaluación, ver el trabajo en equipo desde los estudiantes, ver todos los elementos que habían preparado, sus trajes que los hicieron a mano, los marotes el gusanito y ver la expresión artística y su creatividad. Todo lo que tiene que ver con el arte ha cambiado mi vida. Ahora soy libre, ahora digo lo que pienso, ahora soy, soy más optimista, quiero seguir adelante, quiero ver, quiero ver una Guatemala feliz, quiero ver a mi familia feliz, quiero ver a toda la ciudad feliz. Siempre, siempre, ahora todo es alegría para mí. Antes era todo una carga y un, un una represión ante mí, ahora todo es diferente. Lo miro con otro punto de vista y soy mucho más crítica. Pues rompiendo estos esquemas tradicionales de, de, de la educación, creo que hemos podido formar jóvenes eh, distintos, con capacidad de hablar y a veces decir cosas de las que no estamos acostumbrados a decir cuando no estamos de acuerdo. Y, y esta es una estrategia fundamental desde Caja Lúdica de poder formar a jóvenes que puedan manifestarse a través del arte y la cultura a, a manifestarse a través de, del amor del color, de la comparsa en contraste a las estrategias que impulsa el gobierno o los partidos políticos que son estrategias de represión que son estrategias de mano dura que siguen siendo las estrategias de de intimidación y de exterminio hacia la juventud. A mí me indigna, me indigna esta violencia, pero me indigna más que el gobierno muestre toda su incapacidad para brindarle seguridad a los guatemaltecos, porque cuando no actúa para proteger a la población, se convierten en cómplices de los criminales. Urge que todos los guatemaltecos defendamos a nuestras familias, solo con carácter y decisión, terminaremos con esta pesadilla. Solo con mano dura rescataremos a Guatemala. Desafortunadamente después de los acuerdos de paz, estamos hablando de 36 años de conflicto armado, eh, las secuelas de la, de la violencia armada todavía se siguieron, ah. se siguieron viviendo. Entonces en el 2005 organizaciones de la sociedad civil eh, incluyendo a Caja Lúdica realmente eh, empiezan a manifestar la preocupación ...por la violencia que se está viviendo en Guatemala. Nos juntamos junto con una entidad internacional y pues se, dice, se decide armar la red por la vida. A través de ese, de ese espacio que se abre, empezamos a implementar procesos de formación en prevención de la violencia armada. Estoy diciendo talleres para conocer la ley de armas y municiones, eh, cuáles son las deficiencias que, que contempla la ley intercambios de juguete bélico, hacerle conciencia a los padres de familia que los juguetes bélicos no son la mejor opción de regalo para los niños, eh, mañanas deportivas en favor de la vida, concursos de dibujo como el que tuvimos la oportunidad de ver el día de hoy. Entonces son propuestas alternativas de convivencia y de tolerancia que, que la Red por la Vida establece en los lugares donde estamos eh, trabajando. a la amiga al amigo de la par le va a decir ¿te mandó esto Chicho? y ella le va a contestar usted le contesta mi amor? ¿qué Chicho? ¿se le quedó? ¿cómo va a decir usted? diga ¿qué chicho? Pero la posición de la, de la Red por la Vida no es únicamente hacer actividades. Educamos a las autoridades locales, nacionales, eh, municipales, para que se presenten propuestas en beneficio de la juventud que pueda desarrollar. También eh, presentamos propuestas de prevención. La Red por la Vida estuvo trabajando durante dos años eh, con otras organizaciones de la sociedad civil para la construcción de la política nacional de juventud que fue lanzada el 12 de agosto del año, del año pasado. Posteriormente estuvimos trabajando eh, con otra entidad internacional para la construcción de, 12, de las 12 estrategias para la prevención de la violencia. Queremos tomar cuatro o cinco estrategias que se identifican con nosotros e implementarlas en las comunidades con las que estamos trabajando y saber si realmente, realmente funcionan. Nosotros como Red por la Vida solo nos queda seguir trabajando, seguir recuperando esos espacios que se, han, que se han visto perdidos por la violencia, por la delincuencia, por el narcotráfico, por la intolerancia. Rescatamos los parques, rescatamos las aceras. Eso es la Red por la Vida. En Guatemala la violencia más fuerte que estamos viviendo es, es la limpieza social hacia los jóvenes. Tal es el caso que durante cuatro años nos han asesinado a tres compañeros que, que estuvieron en la organización, no cuatro compañeros. El reciente fue ahorita en, en enero con, con Víctor Leiva del Mono porque están siendo líderes que están transformando las comunidades y están transformando los pensamientos y eso al gobierno y al sistema no les interesa les interesa que estemos individualizados que estemos tem temerosos todo el tiempo y que realmente la juventud no hable que esté callada no importa que, que nos sigan matando nuestras voces no callarán, seguirán presentes defendiendo la vida en desde todas las las maneras Estamos celebrando nuestro primer encuentro festival de la red guatemalteca de arte comunitario. Son 19 grupos los que están acompañando este primer festival de encuentro. Somos alrededor de 200 jóvenes, hombres y mujeres que vienen de diferentes lugares de Guatemala. Nuestro objetivo es reivindicar la vida por los recursos naturales, por la protección de la madre naturaleza, por la Pachamama. No queremos seguir explotando la tierra ni que la sigan escarbando. Queremos protegerla, cuidarla porque es la que nos provee de los recursos naturales y de los alimentos para poder sobrevivir. Entonces le estamos cantando a la vida desde la juventud, con el arte, con las expresiones y las manifestaciones artísticas porque queremos cantar y decir que estamos vivos y vivas. Es una, una locura total, no es algo genial que me encanta porque estamos aparte de todo no solo diciendo qué bonito, no estamos proponiendo cosas para ver cómo sacamos a nuestra comunidad adelante con herramientas del arte. Entonces me parece muy importante eso y buenísimo. <música>